llegamos al penúltimo vídeo del maratón pero agarraros porque este vídeo va para rato muy buenas soy Delta Ray y bienvenidos a vuestro canal de Nintendo este es el tercer vídeo de orígenes smash en tres días y aún queda uno os recuerdo que ayer hablé de los orígenes de los trajes de los luchadores de Ultimate y del primer fighters pass y que mañana haré lo propio con los escenarios en este vamos a ver el origen de todos los escenarios introducidos en Smash 4, tantos los que están en Ultimate como los que no y de ambas versiones, tanto las de 3DS como la de Wii U, así que sí, este vídeo será bastante largo. Aún así, espero que os quedéis a verlo y que lo disfrutéis, yo pondré marcas de tiempo para que podáis orientaros mejor. Pero bueno, el vídeo es bastante largo ya de por sí y no quiero que dure una hora, así que mejor empiezo ya. El primer escenario en la lista es 3D Land. Como su propio nombre indica, este escenario se basa en Super Mario 3D Land, lanzado para Nintendo 3DS en 2011. Este escenario es de scroll automático, tanto de forma lateral como hacia el fondo, referenciando los niveles del juego en que se basa. La primera parte del nivel toma inspiración del primer nivel del juego, el 1-1. La segunda parte, localizada en un valle, guarda algo de similitud con el 8-2, realmente es el nivel que más se parece. La zona descendente se parece al 4-1, un nivel que se asemeja mucho a este sector tanto en aspecto como en desarrollo. Los bloques flotatorios vienen de varios niveles, el 4-3, el 3-2 especial y el 6-4 especial. En la zona de las tuberías hay varias que se extienden. Estas no aparecen en ningún momento en Super Mario 3D Land, pero debutaron en Super Mario World. Las plataformas de la zona acuática aparecen en el 1-4, pero lo que es el fondo en sí es el 6-1. Las columnas con pinchos que aparecen no son de ninguno de los niveles, aunque sí que aparecen en otros de Super Mario 3D Land. Pasando a otro juego de 3DS del Fontanero, la pradera monetaria se inspira en New Super Mario Bros. 2. La parte central del escenario se basa en el nivel 1-1, la izquierda en el 1-3 y la derecha en el 1-4. En este escenario se podrán ver cientos de monedas tanto normales como azules y rojas. Cuando un luchador coja 100 monedas se volverá dorado y más fuerte en general. Esto es una referencia triple. New Super Mario Bros 2 se centra mucho en la recolección de monedas y las reencontraremos a cientos en sus niveles, lo que explica tantas monedas en este escenario. Mario no se vuelve dorado al recolectar 100 durante el juego, pero sí lo hace al coger una flor dorada, lo que le permite transformar en monedas a los bloques y obtener monedas al matar enemigos. Sin embargo conseguir 100 monedas en un juego de Mario normalmente te da una vida extra. Paper Mario tiene tres fases, de forma similar a Castillo Asediado. La primera es una pradera con un molino, la segunda un barco y la tercera el castillo de Bowser. Estos no tienen un origen único, es decir, no son de un único juego de Paper Mario. La pradera se trata de la colina Akuyá, de Paper Mario Sticker Star. El ventilador gigante que aparece en el fondo es por el efecto de la pegatina ventilador, que también aparece así en Sticker Star. El barco se trata de El Temido, de la puerta milenaria. Pasado un tiempo aparecerá un blooper gigante al cual se tendrá que enfrentar Mario y compañía en este juego. Por último el castillo de Bowser, aunque se asemeja al del Paper Mario original, y yo también pensaba que se inspiraba en este, se trata del castillo aéreo de Bowser de, una vez más, Sticker Star. Pasando ahora a la saga Zelda tenemos el Valle Gerudo. El valle Gerudo se basa en la zona del mismo nombre que aparece en Ocarina of Time, aunque para ser exacto se inspira más en el aspecto del remake para 3DS. En el escenario se puede ver un puente que se puede romper, así como una tienda de campaña. En el juego original este es el camino que lleva a la fortaleza Gerudo. Las Gerudo romperon este puente para impedir el acceso. Los carpinteros establecieron una tienda de campaña para reconstruir el puente, pero fueron secuestrados por las Gerudo y llevados a su fortaleza como prisioneros. La fortaleza se puede ver al fondo del escenario. También se pueden ver dianas por las colinas. Estas no aparecen así en Ocarina of Time, pero sí que hay una zona en la fortaleza en las que las Gerudo practican tiro con arco. También se puede ver el río Zora bajo el puente. Este río lleva los dominios de los Zora, como su propio nombre indica. Por último, de vez en cuando aparecerán las hermanas Viroba, Kume y Kotake, y una de las dos congelará o prenderá fuego a uno de los dos lados del escenario. Esto no ocurre en los juegos, pero es una referencia a las hermanas que son las jefas de esta zona. Pasamos ahora al Tren de los Dioses. Este tiene origen en otro juego de Zelda, Spirit Tracks, para Nintendo DS. En él recorremos nuevo Hyrule en este mismo tren. El aspecto del tren es exactamente el mismo que con el que empieza la aventura. El maquinista no es otro que el propio Link, aunque si cualquiera de los Links se están combatiendo, el maquinista pasará a ser Big Boy. Déjaselo a él. De vez en cuando los vagones cambiarán. En Spirit Tracks, Link podría personalizar el tren para cambiar sus vagones y poder transportar otras cosas. Uno de los vagones tendrá un edificio, este es la tienda de Lineback. De vez en cuando también aparecerán trenes oscuros, que son trenes que actúan como enemigos en los raíles. En Smash, estos explotan, ralentizan el tren o cambian su posición. Para hablar de algo más retro, Dream Land Game Boy es precisamente eso, la versión Game Boy de Dream Land. Kirby's Dream fue el primer juego de la bola rosa y fue lanzado para Game Boy. Este escenario muestra partes exactas de niveles de este mismo juego todo en un color verdoso que los juegos de esta consola portátil tenían. Los niveles en cuestión se representan en 7 fases, en este escenario que son, por orden, Green Greens, el exterior de Castle Lololo, el interior, Float Islands, Bubbly Clouds, la recepción de Mount Dedede y Thing. Y todo esto dentro de una Game Boy de verdad con su lucecita roja e incluso la intro de Nintendo. La Liga Pokémon de teselia es precisamente eso, la Liga Pokémon que aparece en teselia o Unova según el país, la región de los juegos Pokémon Blanco, Negro, Blanco 2 y Negro 2. Concretamente es la fachada de esta. De vez en cuando un edificio aparecerá alrededor de la Liga ofreciendo plataformas extra a los extremos del escenario. Este es el castillo de N. La base de operaciones del equipo Plasma y su aparición en Smash se basa precisamente a un evento de los juegos en los que el castillo aparece alrededor de la liga y debe de accederse desde ahí, donde se podrá capturar a Reshiram o a Zekrom, dependiendo de la versión. Reshiram y Zekrom aparecen en este escenario y atacarán de distintas formas. También podrán verse de vez en cuando a Whimsicott, Milotic y Shiny, aunque estos no tienen ningún efecto durante el combate. La torre Prisma se ubica en el centro de Ciudad Luminalia, la capital de la región de Kalos de Pokémon X e Y, y actúa como el gimnasio de dicha ciudad, siendo Lem el líder, quien se especializa en el tipo eléctrico. Este escenario recorrerá la torre desde la base hasta la cima, avistando diversos Pokémon salvajes, la mayoría de ellos de tipo eléctrico o relacionados con esta generación Pokémon. Estos son los siguientes, Helioptile, Magnemite, Emolga, Zapdos e Ibelta. Una vez terminado el ciclo, la plataforma del escenario volverá a la base, no sin antes ofrecer una vista aérea de Ciudad Dominalia, pudiendo ver así zonas de la ciudad que son accesibles en X e y, como las distintas plazas de la ciudad, por ejemplo. Por cierto, la vista nocturna es preciosa. Vamos ahora a otro escenario retro. Mute City Super NES es un escenario basado en, como indica el nombre, un juego de Super NES. Este escenario es básicamente el escenario de Mew City, idéntico pixel por pixel a su aparición en el f 0 original. Los coches que aparecen irán cambiando para mostrar el dinamismo de las carreras. Lo único que cambia con respecto a la pista son las plataformas que aparecerán a lo largo del escenario, y tener cuidado con caer a la carretera porque seguro seguro que os vais a hacer pupa. Magic Ant es una zona que aparece tanto en Earthbound Beginners como en Earthbound. Sin embargo, el aspecto que tienen Smash se basa en gran parte a su apariencia original de Earthbound Beginners. El objetivo de Nintendo es llegar a esta zona y tocar las 8 melodías a Queen Mary. El único aspecto de Earthbound que aparece en este escenario en cuanto a diseño se refiere es la casa de los Flying Men. Los Flying Men, que aparecerán de vez en cuando, lucharán a nuestro lado si los tocamos en algún momento y si son noqueados, aparecerá una tumba al lado de su casa. Esto se puede hacer un máximo de 5 veces. En Earthbound Beginners y Earthbound hay 5 Flying Men que pueden ser reclutados para luchar al lado de Nintendo o NES del mismo modo que ocurre en Smash. De vez en cuando aparecerán tomates gigantes y estatuas de pulpos, obstáculos que se encontrarán en ese Magikant. La planta que aparece es el Walking Sprout, un enemigo de Earthbound. También aparecerá una especie de platillo volante, este se trata del Skyrunner, un vehículo inventado por el Dr. Andonuts que aparece varias veces durante Earthbound. También se puede ver el Dungeon Man de vez en cuando, que no solo es una mazmorra dentro del juego, sino también un compañero. Los últimos elementos que he mencionado no tienen relación alguna a Magikant, pero referencia a los recuerdos de NES durante Earthbound, al igual que las imágenes que aparecerán en el fondo del escenario de vez en cuando, que son escenas del juego original. El Coliseo de Regna Ferox es el único escenario de Fire Emblem basado en una localización real dentro de la franquicia. El Coliseo de Regna Ferox es... bueno, un coliseo localizado en Regna Ferox. Chrome llega aquí durante los eventos de Fire Emblem Awakening, donde participa en combate contra un espadachín enmascarado que responde al nombre de Mars. Por supuesto, si conocéis algo sobre la historia del juego, sabréis que este no es su verdadero nombre. El aspecto del coliseo es idéntico en ambos juegos, pero en Fire Emblem, si no me equivoco, nunca se ven las plataformas que aparecen en Smash de cuando en cuando. Pasando ahora al universo Kid Icarus, en el bosque Génesis luchamos sobre un edificio de piedra. Pasado un tiempo, aparecerá Viridi, la diosa de la naturaleza, y soltará una bomba, tras lo cual el escenario cambiará y se luchará entonces sobre los escombros de este edificio, atrapados en enormes plantas. Todo esto ocurre, de hecho, en Kidicross of Lising, concretamente en el capítulo 11. En este capítulo, Pete se dirige a una ciudad en guerra con la intención de pararla, donde tiene lugar la primera fase del escenario. Sin embargo, antes de que Pete pueda llegar a la ciudad, Viridi lanza una bomba Génesis, la cual atrapa a toda la ciudad en plantas de gran tamaño. Pete tendrá que sumergirse en el bosque Génesis, rescatar a los supervivientes y derrotar a Petrodius, uno de los comandantes de Viridi. Durante la segunda fase del escenario se podrán ver las Panchoas, que pueden ser derrotados, enemigos de las fuerzas de la naturaleza de Viridi. La isla Tortimer se basa en la isla del mismo nombre de Animal Crossing New Leaf. En este juego los jugadores pueden ir a esta isla pagándole al capitán para que les lleven en su barco. Esta isla es propiedad del ex alcalde Tortimer y junto a él y a la familia del capitán podremos jugar a distintos minijuegos solos o en compañía de amigos. En este escenario se pueden ver diseños similares a los de la isla de Animal Crossing. La tienda junto a Marimar, Conchita y el propio Tortimer y al Capitán en su barco, que funciona como plataforma adicional cuando aparece. Los árboles del centro pueden soltar fruta tal y como ocurre en los juegos de Animal Crossing. Por último, en el mar pueden aparecer tiburones que dañarán a los luchadores. En los juegos de Animal Crossing es posible pescar tiburones, algo que era especialmente común en la isla Tortimer de New Leaf. El escenario de Balloon Fight se basa en el juego del mismo nombre lanzado para la NES. Este escenario usa los mismos sprites de este juego e incluso las mecánicas. Al caminar hacia los bordes del escenario se aparecerá en el opuesto y estos solo podrán hacer KO al ser lanzados. En Balloon Fight esto también ocurre. Al caer al agua aparecerá un pez que te arrastrará. Esto también pasa en el juego original al igual que los obstáculos giratorios que pueden aparecer. Estos, de hecho, fueron objetos en Melee. Por último, las chispas eléctricas que salen de las nubes también se originan en Balloon Fight y son obstáculos que se deben sortear. La casa rural se basa en la casa del mismo nombre que se puede ver en Nintendo's Mascots para Nintendo 3DS. Los objetos que aparecerán desde arriba son una referencia a la acción de lanzar juguetes y otros objetos a nuestra mascota para que jueguen con ellos, apareciendo primero en el aire y cayendo al suelo una vez lo lanzamos. De hecho, la mayoría de los objetos que aparecen en este escenario, aparecen en el juego original. También aparecen otros objetos que se pueden colocar en la casa, como el televisor retro o la cama de paño. Las mascotas que pueden aparecer en el escenario de forma aleatoria son el Beagle, el caniche Toy, el Jack Russell Terrier, el Golden Retriever, el Shiva o un gato tricolor, todos ellos disponibles en Nintendo Mascots. Rescate Mi se basa en el juego homónimo de la plaza Mi, aplicación de Nintendo 3DS. Para ser exactos, se basa más en la segunda versión, Rescate Mi 2, en el que el Rey de las Sombras captura al Rey Mi. Para llegar hasta él, el jugador deberá utilizar mis conseguidos por medio de stripas o monedas de juego para derrotar enemigos. Este escenario se basa en este enfrentamiento contra el Rey de las Sombras, con la misma localización, el Rey encerrado e incluso el Rey de las Sombras en el fondo entrando en acción de vez en cuando y actuando como jefe de escenario. Tomodachi Life está sacado de... Sí, Tomodachi Life lanzado para 3DS. Concretamente en una de las zonas de este juego, los apartamentos Mi, donde viven los Mi de esta isla. En este escenario la fachada de los apartamentos será lo que se vea, pero si uno de los luchadores está en alguna de las habitaciones, esta se revelará. Hay hasta seis cada uno con su aspecto y con un Mi. El aspecto de las habitaciones es aleatorio entre 12 opciones, y todas ellas aparecen en el Tomodachi Live original. Los mirs que aparecen también serán aleatorios entre los guardados en la consola del jugador, y su ropa también será aleatoria entre 12 opciones, todas ellas del Tomodachi original. El último escenario exclusivo de 3Ds en Ultimate es PictoChat 2. Al igual que el primer PictoChat de Brawl, este se basa en la aplicación de Nintendo DS, PictoChat, y su apariencia es prácticamente idéntica a la primera versión. Lo único que cambia son los dibujos que aparecen en el escenario que pueden dañar a los luchadores o funcionar como distintas plataformas. Para más detalles recomiendo ver el vídeo sobre los escenarios de Brawl. Pasando a la versión de Wii U empezamos por Reino Champiñón U, este escenario se basa en New Super Mario Bros. U para Wii U y Switch en su versión Deluxe. El escenario tiene varias fases que cambian entre ellas gracias a Kamek. Kamek es un Magikupa y un enemigo recurrente en los juegos de Mario, fiel o de Bowser. Cada fase está inspirada en distintos mundos del juego. La primera fase se basa en la de esa bellotera, el primer mundo del juego. Las demás fases se basan en las minas almendradas, las nubes de merengue y el nivel Torre Deslizadora, la torre del mundo Nubes de Merengue, donde Kamek actúa como jefe. En Minas Almendradas pueden aparecer géiseres de agua, al igual que ocurre en los niveles de este mundo. De vez en cuando también aparecerá un gran erincho encima de uno de estos géiseres. Uno de los niveles de este mundo se basa en esta misma premisa. Las estalactitas que caen a veces proceden del mundo Cumbres Granizadas, de vez en cuando también se podrá ver al Caco Gazapo, un ladrón que aparece en New Super Mario Bros. Yu, donde tendremos que atraparlo para recuperar lo que ha robado. En la versión deluxe se convierte en jugable, siendo capaz de correr sin recibir ningún daño de enemigos ni obstáculos. En este escenario el Caco Gazapo actúa de forma similar al ayudante capitán, atrapando a un luchador y llevándoselo fuera del escenario. En cuanto a Mario Galaxy, se basa pues en Super Mario Galaxy para Wii juego incluido en Super Mario 3D y All-Stars para Switch. Más concretamente se inspira en la galaxia Puerta Celestial, la primera que Mario visita y donde conoce a Estela. Para asemejarse al juego base, este escenario tiene una gravedad acorde al planeta en el que se juega, lo que lleva a movimientos más circulares y no tan lineales. Al fondo del escenario, además de varios planetas que pueden o pueden no estar en la galaxia Puerta Celestial original, se ven varias naves que aparecen en los dos Mario's Galaxy, las aeronaves de Bowser, la astronave Mario, el hub de Super Mario Galaxy 2, junto a de Estrella y la champinave la nave de la cuadrilla Toad. El circuito Mario es un circuito recurrente en los juegos de Mario Kart. Este en concreto es su encarnación en Mario Kart 8 para Wii U y Switch en su versión deluxe. Al igual que el circuito en 8 del vídeo anterior, este circuito tiene forma de 8, referenciando no solo el título del juego, sino también la banda de Moebius, una figura muy relacionada con el magnetismo y la levitación, el tema central de Mario Kart 8. En cuanto al circuito en sí, se trata de una reproducción exacta del que aparece en Mario Kart. Los coches que aparecen son pilotados por Shy Guys que debutaron en Mario Kart DS en el modo Descarga DS y que desde entonces se han convertido en personajes habituales. Altaria es un escenario de tour que no solamente para en muchos puntos, sino desde el que también se pueden ver muchas cosas. Altaria es la ciudad en la que Link vive en Zelda Skyward Sword. Esta parte del vídeo puede tener spoilers de este juego, así que si no lo habéis jugado y no queréis ser spoileados, saltad al minuto que aparece en pantalla o al siguiente marcador. Esta Altaria es una reproducción casi idéntica del que aparece en Skyward Sword, con diferencias mínimas. En este escenario se puede ver la totalidad de la ciudad, desde la estatua de la diosa hasta la tienda de Terry. El escenario, de hecho, toma lugar durante la mitad de la historia, cuando las tres columnas de luz en el mar de nubes han sido desbloqueados y el acceso a la torre de la luz es permitido, pero antes de la destrucción de la estatua de la diosa. El Gran Ataque de las Cavernas es uno de los escenarios más grandes del juego. Este tiene origen en el subjuego del mismo nombre, Aparece en Kirby Superstar para Super NES y su remake Kirby Superstar Ultra para Nintendo DS. Se basa en la totalidad de este subjuego, pues las distintas partes de este escenario referencian una zona de este. En este subjuego, Kirby cae por un agujero, llegando así a una gran caverna de la que deberá escapar mientras recolecta los tesoros que encuentra, como se ve en el escenario. La superficie sería la parte más alta del escenario, la zona central sería la vieja torre la derecha la cueva de cristal y la izquierda el jardín. Estas zonas están conectadas por la iglesia y vagonetas, lo que también se referencia en este escenario. Los cañones y las zonas de lava son recurrentes en algunas zonas también y en este escenario facilitan el caos si nos encontramos lejos de los límites. La liga Pokémon de Kalos es precisamente eso, la liga Pokémon de la región de Kalos de Pokémon X e y para Nintendo 3DS. A excepción de algunas plataformas, el diseño en Smash es casi idéntico a su aparición en X e Y en todas sus fases. Puede adaptar hasta otros cuatro aspectos distintos que referencian exactamente los tipos que maneja el alto mando de la liga, el tipo fuego, el tipo agua, el tipo acero y el tipo dragón, cada uno con sus distintos obstáculos, aunque salvo los de tipo fuego y acero son originales de Smash. Los de tipo fuego y acero aparecen también en los juegos originales pero como elementos decorativos. También pueden verse algunos Pokémon en el escenario que se corresponden con el tipo que representa en el momento. Estos son Garchomp, Hydreigon, Axew, Dragonite y Raikwaza, el mejor Pokémon que existe, este último como obstáculo para el tipo Dragón. Infernape, Tepig, Blaziken, un Pyroar macho y ho -Oh, este como obstáculo para el tipo Fuego. Clan, Steelix, Scizor, Honedge y Registeel este como obstáculo, para el tipo acero, y Piplop, Blastoise, Waylord, Klawitzer y Manaphy. este como obstáculo, para el tipo agua. El Coliseo se inspira en los distintos juegos de Fire Emblem, aunque realmente gran parte de lo que se ve en este escenario es original de Smash. Los Coliseos son recurrentes en la franquicia Fire Emblem, espacios en los que las distintas unidades pueden entrar y participar en combates con la posibilidad de ganar experiencia. Sin embargo, el aspecto del colisión Smash no se basa en ningún colisión concreto de Fire Emblem y las plataformas que aparecen es algo original de Smash. La zona extraplana X es una mezcla de la zona extraplana de Melee y la zona extraplana 2 de Brawl, la por la que ninguno de estos dos escenarios está en Ultimate. La zona extraplana X toma origen de las máquinas Game Watch, el origen de las consolas de Nintendo que usa una pantalla LCD. Todo este escenario se desarrolla dentro de una de estas máquinas y el juego irá cambiando entre Helmet, de zona extraplana 1, y Fire, Oil Panic, Lion y Chef, de zona extraplana 2. Todos estos juegos existen en la vida real. El templo de Palutena es la residencia de la diosa Palutena. Debutó en Kid Icarus, pero el aspecto que presenta en este escenario se basa en su aparición en Kid Icarus Uprising. En él se puede ver la estatua de la diosa tal y como aparece en Uplaisin, así como la plataforma en la que se combate contra ella. También se pueden apreciar otras zonas que aparecen en el juego de 3DS, como los calabozos, aunque muchas zonas que se ven en el escenario son originales de Smash. En Gamer, la pelea se desarrolla encima de un escritorio y siendo la pega la aparición de la mujer que puede dañarte si te mira. Esto se basa en el minijuego del mismo nombre que aparece en Game Wario, spin-off de WarioWare lanzado para Wii U. En este minijuego, Ninebolt juega durante la noche a escondidas de su madre y tendrá que estar pendiente de que ella no lo descubra. Como podéis ver, la premisa es la misma. El Vergel de la Esperanza es la segunda zona que ALF visita en Pikmin 3. En el escenario además se pueden ver otros detalles como un puente o una jarra de cerámica ...que debe ser construido por Pikmin previamente. En Pikmin 3, los Pikmin se usan para, entre otras cosas, construir puentes y otras cosas para poder seguir avanzando. También se pueden ver dos plataformas que caerán por nuestro peso. Estas se pueden encontrar también en el Vergel de la Esperanza de Pikmin 3. En el fondo del escenario se pueden ver el Drake, la nave de Alf y el resto del equipo. Un Bulbo, un enemigo recurrente en la franquicia y una zona de baldosas azules y blancas que aparecen también en Pikmin 3. De vez en cuando pueden aparecer un sepucranco, un enemigo que aparece por primera vez en el Vergel de la Esperanza. Cuando el sepucranco aparezca, lo atrasará todo a su paso, tanto lo que hayan construido los Pikmin como a los luchadores que no los esquiven. Para avisar de sus llegada saldrán burbujas, referenciando uno de los métodos de ataque del sepucranco. El escenario sobrevolando el pueblo se asemeja mucho a pueblos más. Como este, sobrevolando el pueblo tiene origen en Animal Crossing, concretamente en Let's Go to the City, la entrega para Wii. Pasado un tiempo, el escenario se desplazará del pueblo a la ciudad. En Let's Go to the City, el aldeano podía ir a la ciudad, donde habría más negocios. Esto se hacía por medio del autobús, llevado por el capitán. Esto se representa también en el escenario donde puede verse el autobús ir hacia la ciudad durante el cambio de escenario. En el escenario se verán personajes de la franquicia, dependiendo de la hora y del lugar. Estos son... Sócrates, Estela, Gulliver, Pili, Mili, Catiana, Katy, Sisebuto, Reseteado, Estrella, Sol, Fran, Alcatifa, Nocencio, Vigilio, Blanca, Fígaro, Martín, Juana, Totaqueque, Papilo, Carturo, Tibagua... Tendo y Nendo, Tom Nook, Tortimer, Ramorsi, Bu, Ladino, Formateado, Sito, Doctor Sote, Graciela, Marilín, Katrina, Betunio, Tilly, Ungiroide, Pascal y Helio. La sala de WiFit tiene origen en WiFit, como su propio nombre indica. En este juego se puede ver esta misma sala durante los ejercicios y cuando el entrenador se dirige a nosotros. También se puede ver una tabla de Wii Fit que se mueve. La tabla de Wii Fit es el accesorio con el que se jugaba a Wii Fit y esta misma tabla móvil es nuestro asesor durante los juegos Wii Fit. A pesar de sonar genérico, el cuadrilátero tiene origen en un juego de Nintendo, Punch Out. Este en concreto se parece más a su apariencia en la entrega para Wii. En los juegos de Punch Out todos los combates tienen lugar en estos links. Este escenario tiene dos versiones, una con temática de Smash Bros que es el diseño base y otro más basado en Punch Out, concretamente en el aspecto durante el circuito mundial que puede ser escogido dejando pulsado el botón L. Las luces del techo pueden caerse y dañar a quien se esconde debajo y se puede caminar por los caminos de ambos lados. Si bien en alguna que otra vez los personajes de Punch Out han caminado por estas pasarelas en algunas escenas. Nada de esto ocurre durante ninguna parte del gameplay, por lo que son detalles originales de Smash. Por cierto, la pantalla de fondo mostrará apodos para cada luchador en combate, cada uno con su propia referencia. Las llanuras de Gaur es la tercera zona que Shulk visita en Xenoblade Crónicos, localizadas en la pena de Bionis. Aunque en Smash su localización ha sido modificada ligeramente, para que se pueda apreciar mejor a Mekonis al fondo, el enemigo de Bionis y donde viven los Mekon, la raza enemiga a la que enfrentan Shulk y compañía. Las llanuras de Gaur son prados enormes con la peculiaridad de las colinas que se pueden ver en este escenario. De vez en cuando aparecerá Cara Metálica que actúa como jefe de escenario y que puede atacar a los combatientes usando sus largas garras y sus rayos, capaces incluso de destruir parte del escenario. Cara Metallica es un jefe recurrente durante Xenoblade Chronicles, un Mekong con cara y el principal motivo por el que Shulk se embarca a su aventura, aunque no aparece en las llanuras de Gaur en sí ni llega a destruir ninguna parte de esta. Dark Hunt es el escenario del dúo Dark Hunt y se basa en el juego Dark Hunt. La cosa va de originalidad. En Duck Hunt había que disparar a los patos que volaban usando el NES Zapper en un total de tres niveles distintos. En este escenario se mezclan los dos primeros, manteniendo además el aspecto original del juego de NES. Siguiendo con los escenarios nombrados por los juegos a los que referencia tenemos Breaking Crew. Breaking Crew es un juego para NES en el que Mario. sí, Mario. Se dedicaba a derribar edificios usando un martillo y detonando bombas. Todas estas mecánicas se mantienen en el escenario de Smash que es, a grandes rasgos, un remake del juego original. Los bidones que se pueden ver en el escenario y que atrapan al luchador en caso de que caigan encima de este también aparecen en Wreaking Crew y funcionan de forma idéntica pero con los enemigos. Y Pilot Wings se basa en Pilot Wings tanto en el juego para Super NES como en Pilot Wings Resort para 3DS. Por un lado están el biplano rojo y la isla con la pista de aterrizaje que son de la entrega de Super NES, y además la isla tiene el mismo aspecto que en Super NES, pixel por pixel. Y por otro lado el aeroplano amarillo y las Islas Wuhu, ambos de la entrega de 3DS. Si bien las Islas Wuhu no debutaron en Pilot Wings Resort, sí que actúa como escenario de este juego. El escenario alterna entre ambos aeroplanos e islas. Y, como iba diciendo en el escenario anterior, Islas Wuhu no debutó en Pilot Wings Resort, sino en Wii Fit. Desde entonces se ha convertido en un sitio recurrente en otros juegos, como por ejemplo Wii Sports Resort, su versión más conocida, en el anteriormente mencionado Pilot Wings Resort o incluso en Mario Kart 7. Este escenario visita varios puntos de esta isla en la que se practica uno u otro deporte en Wii Sports Resort, como lanzamientos de frisbee, esgrima o moto acuática. Aunque parezca casi idéntico a la zona Green Hill, la zona Windy Hill es una zona distinta que funciona como la primera zona de Sonic Lost World. Al igual que Mario Galaxy, este escenario presenta una gravedad distinta para asemejarse al juego de origen, ya que en Lost World, los niveles están diseñados para que cada planeta tenga su propia gravedad. El molino que se ve también aparece en esta zona de Lost World. En cuanto a los animales que se ven en el escenario, han aparecido desde el primer Sonic y en Lost World pueden ser recolectados para desbloquear niveles. El castillo de Willy es una zona recurrente en los juegos de Mega Man. En todos los juegos originales, una vez derrotados todos los Robot Masters, Mega Man gana acceso al castillo de Willy, donde le espera el Dr. Willy para tener un enfrentamiento final. El aspecto del castillo en este escenario se basa en el de Mega Man 2. De vez en cuando aparecerá Yellow Devil, una masa amarilla que actuará como jefe de escenario. Yellow Devil es un jefe recurrente en la franquicia Mega Man y es usado por Willy como una última medida de seguridad. Sus ataques y patrones son idénticos a los de los juegos de Mega Man, las plataformas de ambos lados se asemejan y seguramente se inspiren en las plataformas que aparecen en el nivel de Gutsman, del primer Mega Man. Pac-Lan es una recreación exacta del juego del mismo nombre, en él Pac-Man tiene que llevar un hada de vuelta a su hogar empezando el camino en su casa. Todos los niveles salvo el castillo aparecen en este escenario que utiliza el mismo estilo y los mismos sprites, así como el mismo avance automático. Una vez llegado al hogar, Pac-Man tendrá que hacer el camino de vuelta y una vez terminado reiniciar el ciclo, tal cual ocurre en este escenario. Además moviendo una de las bocas de riego que se encuentran en el primer nivel, el luchador que lo haga se volverá gigante. En el juego original, si bien Pac-Man no se hacía gigante, sí que ganaba un poder extra por hacer esto mismo en la misma boca de Diego. Una vez más, Super Mario Maker se basa en el juego que le da nombre. Super Mario Maker lanzado para Wii U con una versión para 3DS y un segundo título para Switch, aunque este escenario se basa especialmente en la versión original. En Super Mario Maker los jugadores pueden crear sus propios niveles de Mario, con cientos de elementos distintos y en cuatro estilos diferentes. Super Mario Bros, Super Mario Bros 3, Super Mario World y New Super Mario Bros. U. Este concepto se reutiliza en este escenario, siendo un escenario generado aleatoriamente y con elementos que están en el juego original. Al principio se verá una mano poner distintos elementos y, si alguno de ellos, como bloques, se rompen, esta mano volverá a ponerlos pasado un tiempo. Esta mano es el... Avatar, por medio del cual se ponen las cosas en el editor de niveles. Las rampas no aparecen en el primer Super Mario Maker, pero sí lo hacen en el segundo título. Al fondo del escenario se podrán ver algunos elementos como Balas o incluso algunos enemigos u objetos dentro de un heli algo que se puede hacer en Super Mario Maker. Por último, el nivel rotará entre los cuatro estilos diferentes anteriormente mencionados pasado un rato y si la música seleccionada es Ground Theme Super Mario Series, la música también cambiará para adecuarse al estilo. Suzaku Castle, traducido como el castillo Suzaku, es el escenario del Ryu en Street Fighter 2. Este se localiza en Japón, la tierra natal del Ryu. Sin embargo, y salvando el castillo que se ve al fondo y que nombras el escenario, casi todo lo demás del escenario es original de Smash y solamente guarda parecido al Suzaku Castle original en su forma única. Midgar es la ciudad donde empieza Final Fantasy VII y donde vive Cloud. Sin embargo, el escenario no está en Midgar, sino sobre esta, del mismo modo que ocurre con el castillo de Peach de Nintendo 64. Al fondo se puede ver el edificio Shinra, la sede de Shinra y donde Iris es mantenida prisionera. Cuando Cloud, Barret y Tifa se infiltran en el edificio para rescatarla, también conocen a otro miembro del equipo, Red XIII. De vez en cuando en el edificio saldrá un cristal que al ser tocado por un luchador invocará a uno de los cinco posibles monstruos. Ifrit, que usa fuego infernal, dañando a los enemigos con llamas o incluso desplazando el escenario. Ramu, que usa rayos de justicia, electrificando las plataformas. Odin que usa Santetsuken dividiendo el escenario en dos. Leviathan, que usa Maremoto, traducción propia, no sé cuál es el nombre oficial de su ataque, inundando el escenario y arrastrando a los luchadores. Y Bahamut Zero, que usa Terafulgor lanzando un potente rayo de energía en el escenario. El último escenario de Smash 4 que regresa en Smash es la torre del reloj de Umbra, que muestra una torre del reloj cayendo por un precipicio que parece no tener fin. Esto tiene origen en el primer Bayonetta, en su apertura en la que Bayonetta y Jan están luchando aquí contra Ángeles durante la cacería de brujas. Esto se repite en Bayonetta 2, ya que Bayonetta es enviada atrás en el tiempo. Durante la caída en el escenario se pueden ver multitud de ángeles, siendo estos tres distintos: Affinity, Inspired y Fortitudo. Por cierto, el reloj de la torre del escenario muestra la hora real. Ahora es el turno de los escenarios que no regresaron a Smash por un motivo u otro. El primero es Pac-Maze. Creo que el origen de este escenario es bastante claro, pero por si acaso, Pac-Maze es el nombre que reciben los laberintos que se ven en el Pac-Man original. De hecho el aspecto de este es idéntico al del juego de origen. Los luchadores podrán coger las pastillas y, como en el juego original, al tomarlas más grandes los fantasmas se volverán azules y podrán ser comidos también. De otra forma estos podrán golpearnos y dañarnos. También pueden aparecer distintos tipos de fruta como pasa en el Pac-Man original. Por último, este escenario nos permite movernos de un punto a otro al pasar por los límites y solamente podremos ser noqueados si otro luchador nos manda volando. Esto es una referencia precisamente a Pac-Man, donde Pac-Man puede pasar de un lado a otro del laberinto gracias a diversas entradas. Si este escenario no ha vuelto al Ultimate es aparentemente por dificultades técnicas, ya que parece ser que cada luchador tiene propiedades diferentes durante el combate difíciles de replicar en Switch. La senda arcoíris es un circuito recurrente en la franquicia Mario Kart y muy a menudo considerado como el circuito más difícil de sus respectivos juegos. En el escenario de 3DS, este toma el aspecto de Mario Kart 7, lanzado también para 3DS, y el escenario es un tour por esta pista. Como de costumbre en los escenarios de Mario Kart, Shy Guys aparecerán conduciendo pudiendo dañar a los luchadores. La senda arcoíris de este escenario es, de hecho, el mismo modelo que el usado en Mario Kart 7 y esta es aparentemente la razón por la que este escenario no ha regresado en Ultimate. Al no estar esta senda en ningún otro Mario Kart, es más complicado de reutilizar y rehacerlo de cero. Era aparentemente mucho trabajo. La jungla escandalosa es una localización recurrente en los juegos de Donkey Kong, pero este en concreto se basa en el primer mundo de Donkey Kong Country Returns de Wii. De hecho, el primer nivel de este mundo se llama precisamente así. Hay una parte en dicho nivel que es prácticamente idéntico a lo mostrado en este escenario, incluso con la misma edificación. A veces se dejará ver un pilar aullante enemigos recurrentes en Donkey Kong Country Returns. La particularidad de este escenario es el cambio entre la parte delantera y la trasera, que se efectuará por medio de los barriles cañón, elementos muy presentes en los Donkey Kong y que usa el gorila para desplazarse. Esta particularidad es posiblemente lo que ha impedido que esté en Ultimate, ya que interferiría con el nuevo modo de cambio de escenario. Miiverse es un escenario tipo campo de batalla con mensajes que aparecen en el fondo. Este es un caso especial, y es que no es que se inspire en algo, sino que lo usa. Miiverse fue una especie de red social presente en smartphones, Wii U y más adelante en 3DS, donde la gente podía comentar ...compartir capturas de sus partidas y dibujar. Este escenario usaba los mensajes compartidos en forma de dibujo en la comunidad de Smash de Miiverse... ...para ponerlos en el fondo y crear una experiencia única. Si este escenario no ha regresado, se debe a que Miiverse cerró el 8 de noviembre de 2017... ...haciendo innecesaria su inclusión en Ultimate. La estación espacial es un escenario que sigue una secuencia. Empieza en la Great Fox, rodeada por varios Arwins. Después se aparecerá un misil y la Great Fox se irá, obligando a los luchadores a subirse en el misil. El misil impactará en la estación espacial, pero será destruido por los Arwins antes de que éste explote. Entonces, los luchadores tendrán que usar los Arwins como plataformas. Pasado un tiempo, los luchadores caerán en un nuevo misil, que volverá a impactar y volverá a ser destruido por los Arwins, que volverán a ser usados como plataformas. Tras esto, los luchadores volverán a la Great Fox repitiendo el ciclo. Esto se origina en Star Fox Assault, en la octava misión para ser exactos, en el que Star Fox junto a Star Wolf deben evitar que los Aparoides ataquen a la Estación Espacial y Corneria. Es posible que este escenario no haya vuelto debido a esta secuencia, ya que complica el cambio de escenario. La pirosfera aparece en Metroid Oderem, siendo el Sector 3. Este escenario concretamente se basa en la central geotérmica. En Oderem, Samus se enfrenta aquí a Ridley, quien, tras ser vencido, escapa creando un agujero en la pared. Este agujero es visible en el escenario y el propio Ridley se dejará ver como jefe de escenario. Ridley aparece con su aspecto de Oderem y puede que sea el motivo por el que este escenario no ha vuelto a Ultimate, tras la inclusión de Ridley como luchador. Por último tenemos el reino de la lana. Este escenario se basa en Yoshi's Woolly World y como en este juego todo está hecho de lana y otros materiales similares. Los distintos elementos de este escenario tienen origen en distintos niveles de Woolly World. El fondo de la primera fase del escenario se parece al nivel 1-5 especialmente por los molinos de viento que se pueden ver aquí. Mientras que los móviles y el fondo de la segunda fase son sacados del nivel 3-2. Si este nivel no ha regresado en Ultimate, podría ser porque la forma en la que está diseñado podría dificultar el cambio de escenario, pero no estoy del todo seguro sobre esto, así que lo dejaré para que vosotros opinéis. Y eso es todo. Espero que hayáis disfrutado y, si habéis visto el vídeo entero, muchas gracias. Ya solo queda un vídeo que subiré mañana a las 8 hora española, el de los escenarios de Ultimate. Ese no será tan largo como este, al menos eso espero. Agrupar ambas versiones en el mismo vídeo era la mejor opción para mí, ya que había escenarios que estaban en ambas versiones. Smash considera estos originales de Wii U, mientras que por las fechas son originales de 3DS. El agruparlos todos resolvía ese pequeño dilema. Siento que el vídeo haya quedado excesivamente largo por culpa de mi decisión. En cualquier caso no tengo nada más que decir, así que voy a dejar el vídeo por aquí. Muchas gracias una vez más y nos vemos mañana.